Pero También no hay... pedirán tarjetas o prueba en los estadios. Como ustedes saben, play play. llegó octubre el play: los gigantes, los toros, el liceo el escogido, las estrellas, las águilas, las aguiluchas. En los estadios profesionales, donde a partir del 27 de octubre se dará apertura al torneo invernal se exigirá la presentación de la tarjeta de vacunación al COVID-19 o en su defecto una prueba PCR que diga que el asistente ha sido negativo al virus. De esta forma lo afirmó ayer el listín diario Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, quien externó que esta medida forma parte de las resoluciones emitidas por el Ministerio de salud pública en el sentido de que todas las actividades públicas y privadas las personas para tener acceso deben presentar uno de los dos requisitos que desde ya se estableció en el país pero en los mismos de una u otra forma se juntarán toda clase de personas mejía confió en que los fanáticos entiendan esta situación y cada quien que asista a los diferentes estadios presente su tarjeta a la entrada a los parques, como desde ayer viene ocurriendo en muchos de los establecimientos del país, tras el gobierno dominicano levantar el toque de queda al cual se había establecido desde la presencia de la pandemia en marzo de 2020. Así es, en todos los estadios los amantes del béisbol, que es, es todo el mundo aquí en este país, que es amante de lo que es el béisbol invernal, estos equipos que uno se entretiene. Claro, eh, claro. Este deporte muy agradable. Sí. Claro. Y debe presentar para usted asistir al estadio debe presentar la vacuna. Claro. Se están preparando. Yo no sí. tengo problema con eso, pero tengo El que dos. quiera ir conmigo vacunas, que yo voy para Pre <risa> Estamos preparados. Esta mañana estábamos en la gerencia de los Gigantes. Esta mañana, sí. Estábamos llevando un proyectico que presentamos de una vaina primera bola y estaban por allá. ¡Eh! Llegó Mejía. <risa> Debe, debemos ir a, a, a hacer unos reportajes desde allá, ¿verdad, mamá? Sí. Vamos, vamos hay que hablar con Matrille también, sí, ¿no? Sí, y Ustedes, ustedes de... llámelo Villalona. Ajá, hablan con es? Matrille, estábamos allá y el estadio ahí lo están arreglando, está muy chulo, está bonito. Sí, hay que ir para Se allá, hay para... Claro, Vamos a hacer las gestiones ahí, para, para... hacer las gestión de las credenciales, para sí. uno ir a hacer varios cortes allá claro. y preguntarle a los fanáticos cómo se siente y todo. Y, conocer y si vemos. Lo los peloteros, sí. ¿Eh? ¿Cómo fue? Conocer los lo peloteros para ver cómo ellos practican. Claro. Como si, porque, como para aprender. Ay, ay, ay. <risa> para, <risa> para aprender. <de> <risa> okay. ¿Para qué más? Se tiró, dale. dale, está bien. Yo voy a ir a conocer a la reina del Caribe, coja un voleibol. Oh, vaya, oh, mano, vamos quiero... a ver la ay, práctica ay, de la ay, del Caribe. ¿Y quién lo que son tutumosa de atrás. <risa> no, pero tú vas a ver los peloteros. Eh. A verles practicar. Claro. A verlos practicar los peloteros. Wow. Eso está bien, porque si te gusta la pelota. Claro, me gusta la pelota. Yo tienes no que estar en pelota. No pedí, papi, cómprame pizza, cómprame un bolo, no yo voy a ver el juego a ver, el ver juego acento, o sea. a ver los peloteros verdad no yo soy pelota no no pero a ver los peloteros salúdame a Dariluz Jiménez Dariluz, no, no. Hola, Hola, Dariluz ¿No, no, Jiménez no, no, no vea caballitos que va a ella ve bueno, ahí está mi hijo <risa> saluda <Dios. a> Joel <risa> mi hijo Dios te acompañe porque yo fuera tú y ni voy al play no, con los tipos ahí que siete pies así y con los bolsillos así este es Juan Francisco ahí eh, no, ese no, no, si hombre está gordo no, no, esa si niña. Está agudo, si tú ves, porque gordo es él. <risa> para ella buscar más no, gordo. Iría, si iría ahí? Sí, iría el ah, padre. ya te sabe. Bueno, no, estoy hasta nostálgico, estoy yo gordo. <risa> ¿Eh? Yo me siento afligido. Yo estoy en mi derecho porque No, no, no, no, claro que sí, claro que sí. Ten derecho de ir a ver tu pelotero. <risa> claro. Ay, mi hijo. Yo públicamente terminé esa relación hoy mismo. Claro, no, una falta. van a la discoteca. No me invitan. No, es una falta. No, no, no, no. Es una falta de respeto de Camila lo que ella dijo. Ay. Que va a ver al estadio a los peloteros. Claro, que, ¿y a quién voy a ver? A la mascota, no. ¿Eh? A los peloteros no va a ver. Ellos son los que van a competir, ¿o no? no ah, no, pero no, ella no, va con. Es mentira, ¿Con, ¿eh? con, ¿con quién tú vas no ir? Con Angel. ¿Eh? Así es que le iba. No, ¿Y para qué? <coughs> ¿Para hacerlo más ridículo? Ay. Ella tiene sus su amiguitas, ¿verdad? Que van pero para allá no eso, no, no. a ver los proteros, porque yo voy a, play a ver el juego. No, pero espérate, espérate, espérate. El día que vinieron las reinas fue hacer una entrevista no va a estar de sabroso. Y yo no ay. dije nada. Ay, O sea, yo tengo que ay. contarme la cosa de él y yo no puedo hacer la mía, no. ay. Bueno. Eso es cada quien que canta su cosa, se la canté yo. ¿Y, y bueno. quién era que estaba de sabroso? Ay, yo. Bueno, era yo. ¿Y quién? tú y me de dejaste ese día? Usted.. Y Oye, que yo... Ay. Oye, Ay. que yo... Ay. ¿Cuándo Ay. yo me he pasado aquí con un invitado? De desabroso. ¿Eh? De sabroso. ¿Eh? No porque... ¿Cuándo? No, porque a Neto le pasa igual que yo. Oye, no, no, no, no llegamos, no llegamos vivo a la casa? Yo no. ¿Cuándo? Ya o sea, me tiré sea, una foto y era porque era obligado. Y esa muchacha. Porque, porque me por me por. Como ella, ella casi se hace un show. show. No, no, no. Pues ella tiene hace un, un show casi. Se le respeta. Son bonitas, se le halagan, pero usted no. Usted fue por allá y duró media Mi hora con me ella hablando. Y pidiendo, y pidiendo número y pidiendo Instagram. Y después. ¡Claro, enfoca, pero! Y después de mí. Y después, ven, después no me yo ven, tengo una conversación, ¿a quién yo le pedí el Instagram aquí para la publicación? ¿Eh? ¿A quién fui ah, yo le pedí. El Instagram de la página, de la reina. Ajá, de la, de la reina. reina. La pues la tú lo tenías la todo? La página. Pero si ella me lo dio, todo, ¿qué tú querés que yo haga? Todo lo tenías tú. ella eh. se mencionaron... ¿Entonces no quieren involucrarme a mí, a dañar mi matrimonio? Entonces yo le hice un favor a la reina de publicarle en mi ah, página. ¡Ah! Pues yo le voy a hacer un favor de ir a verlo a ellos entonces. Yo le hice un favor de publicarle en la página y entonces... Eh, ah, pues no... tú ni te divorcio. No. <risa> Apoyando... Ah, pues yo voy a apoyar ya el juego. Hombre, ya, ¿Ya no me... yo voy a apoyar ese día el juego, no, ¿verdad? No, ya yeah. Vamos a apoyar, atención, Matrillé. Este es problema que hay que resolverlo, vamos en, en el play, en pelota. <risa> <risa> Esto se va a resolver en pelota. <risa> Ay, ya que fresco, Dios no. <risa> eh, eh. no, la frescura de ese muchachito no es increíble. ¿eh? Tremendo, no tremendo. No Sí, sí, ruégale a Dios que, que no venga una vaina y después te empuñemos por ahí. Sí, ahí me el meneo. No, ella, ella está encantada con su juego de pelota ¿eh? Claro. Yo sí. Me un palotero de, de, de Los Gigantes. José Ciri, que me gusta. Ay, no, pero sí, sí. Que, ay, no es que es el que ¿Cuál más? ¿Qué te gusta? Sí. Ay, me gusta. Bueno. José Ciri, ya. Ay. Ay. ay. cálmase ya ¿Ya le gusta? Ponga una, una música de tristeza. Fócame aquí. Mi no. no. Fócame aquí, por favor. Atención, rayo. Para acá. Le gustas a Camila José Siri? Ya tú sabes. Lo dijo aquí en televisión regional, eso, no bulto. Eso está a nivel regional, a nivel nacional, lo que ella dijo. No quiero. Sospechoso está dando gritos allá atrás. No quiero. No hay respeto. No, no, no, no quiero. Hello, buenas. Saludos. Sí, Buenas tardes. Eh, yo quisiera hablar con Ale. Si se puede, con Ale Díaz. No, no, no Ale no está, pero usted puede hablar conmigo. Puede hablar conmigo. Yo soy asistente de Ale Díaz. Yo, soy, yo trabajo con, con, con el histórico, ex alcalde Ale Díaz. yo. puede llamar. Si le va a dar algo, yo voy y lo busco también. <risa> Mira, hablando sobre esto de, de, de, de esto de los estadios ahora de la pelota. Eh, ya La Liga ha anunciado que en el estadio Quisqueya y creo que en el estadio de Telo Vargas solamente se va a permitir el 60%, de la, ah, y en el Michelli, 60 de la capacidad de la gente y en el resto de los estadios, entiéndase, el estadio Cibao, y ojo, el estadio Julián Javier aquí en San Francisco de Macorís un 50%, o sea que se va a, hacer, va a estar muy limitado y eso va a incluir también a, la, a, a los equipos de prensa y todo eso.